Desde 2009, Pemex ha producido 18 películas cuyo objetivo es promover una cultura de la prevención de los accidentes dentro de la empresa. Sin embargo, en el primer trimestre de 2015, los accidentes ya aumentaron un 40% con respecto al año anterior. Pemex se ha gastado 34 millones de dólares en la proyección y producción de estas películas, que es más de lo que costó hacer Birdman de Alejandro González Iñárritu. Aquí les dejamos una selección de las escenas más espectaculares y malas de estas joyas cinematográficas producidas con nuestros impuestos. ¡Mi vida no es la misma desde ese entonces! ¡Guau! Wow, ¡Así me lo recetó el doctor! <risa> Prefiero ser puñal que una navajita de bolsillo, como tú Soy el machito, ¿eh? así que le vas bajando porque te parto tu panal Ay, tú me haces algo y te mueres de hambre La cocina es mi reino Te le vas cayendo, ¿no? ¿Reina? Reina no, princesa, mamá no ha muerto favor, los adultos mentimos, mentimos para que suincles como ustedes. No delata, pero nadie, nadie sigue los procedimientos de la disciplina operativa. <ríe> la seguridad más importante. <ríe> ¡Claro que no! <ríe> que no! ¡Que no, que no! no! ¡No, no, no. ¡No, no Ingeniero, ¿está enterado de que anoche tuvimos un descontrol de un pozo? Sí, claro. Afortunadamente no hay vidas que lamentar debido al descontrol que ocurrió anoche en el pozo. Hay varios compañeros intoxicados. Un trabajador resultó con quemaduras de primer grado en 45% de su cuerpo y otro con quemaduras leves pero están fuera de peligro. Tengan cuidado. Yo soy como allá. Bien, bien. No se te ocurra pararte por la casa ¿Me oyes? ¡Esto se acabó! Por así me lo dejo por esta pinche vieja ¡Compadre! ¡Compadre!